identifique a esta persona, quiero uh -huh. que me dé una recomendación. Ah, está bien. ¿Qué tú quieres que te ponga? Yo voy a seleccionar a una persona clave de cada una de las empresas donde yo he elaborado, porque no es que tú vas a poner a todo el mundo. Claro. Inclusive, pierde credibilidad cuando el pueblo hebreo te dio la recomendación. Algo que no hemos mencionado y que nunca lo vamos a mencionar porque nadie como que está pendiente a eso. Uh -huh. Tenemos que tener mucho cuidado a lo que le damos me gusta, a lo que le damos aplauso y a lo que comentamos. Perfecto. Bienvenidos una vez más a la nómina. Este es un espacio donde vamos a llevar conversaciones sobre el día del trabajo y más allá del día a día del trabajo. Eh, como siempre, eh, estamos trayendo distintos temas eh, complejos, muy técnicos, otros de, de experiencia, de compartir experiencia, y hacemos un mix eh, en cada episodio que, que de acá pues, sacamos muchos consejos, nos reímos muchísimo, Lloramos a veces eh, en backstage por ciertas malas experiencias que podemos tener en el trabajo, pero lo importante es superarlo. Y eh, recordándoles entonces que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y sobre todo estar pendientes, suscribirse, comentar y calificar sobre todo todos nuestros episodios en eh, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Entonces, para iniciar inmediatamente, yo tengo una personita que me trajeron por acá eh, para tratar un tema un poquito, dirían por ahí, oscuro, un poco desconocido, sobre, especialmente sobre el tema del reclutamiento, una herramienta que, eh, por un lado, puede ser una plataforma profesional, otros le llama red social, yo quizá le llamo misterio, ¿verdad? Entonces, eh, antes de, de empezar con este tema, primero quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Manuel Troncoso, y creo que con el público que tenemos acá, creo que se puede merecer un aplausito, ¿verdad? A ver, ¿cómo te va? Gracias, muchas gracias. Gracias, Luis, por la, por la invitación. La verdad que estoy emocionada. Sí. Estoy contenta. Para nada nerviosa. <risa> eh, porque voy a estar compartiendo contigo y con todas las personas que nos escuchan de un tema que me apasiona, que es lo que hago en el día a día. Y para colmo me pagan por eso. ¡Wow! Pero, gente, <risa> <excelente. risa> quisiéramos todos hacer algo que nos apasione y que nos paguen por eso. Y que nos paguen bien. ¿Verdad que sí? Y sobre todo, como estamos aquí en la nómina, el que escucha aprende y siempre cobra. Eso es elemental acá en, en nuestro espacio. Entonces, antes de darle eh, cabida al tema de hoy, yo quiero que tú tomes este espacio, te dé una pequeña presentadita, quién eres, a qué te dedicas, eh, con tu fuerte. Y entonces, de una vez, vamos entonces a ver cómo nos adentramos en ese tema misterioso que tengo el día de hoy contigo. De acuerdo, pues soy Mabel Troncoso, como bien dices. Desde los 16 años decidí que iba a estudiar algo que me llevara al Departamento de Recursos Humanos. Ok, ok. Conocí esa área, me llamó demasiado la atención y dije, por ahí es que voy. Impresionante, porque fue como súper jovencita. Eh, gracias a una pasantía que hice en una empresa que hacía pasantías de verano. Okay. Entonces estudié psicología industrial, luego de cuatro años aproximadamente hice una maestría en administración de recursos humanos y recientemente terminé la certificación de coaching internacional. Oh, súper. Bien. Um, quise hacerte como el tema del cambio entre el tiempo que dure entre estudiar la carrera y la maestría Porque muchos de nuestros jóvenes y los candidatos que veo todos los días Quieren terminar la, la universidad y al día siguiente inscribirse en la maestría y como claro. que ya Entonces en el momento en que tú lo vas a reclutar no tiene la experiencia Primero en la, en la clase en la, a nivel de la educación no tiene ejemplos que dar O sea que no tiene cómo aportar Claro y segundo, cuando lo vas a contratar no tienen la experiencia, entonces quieren ser o, o aplican a posiciones senior o gerenciales y no tienen esa experiencia para claro, contratar. no, no o sea, Ese esa fue base. como mi primer advice ahora, <ríe> antes de que me pregunten ah, okay, el porqué de, de esa parte. Qué bien. Eso a nivel profesional, lo que te puedo comentar. Obviamente he hecho diplomados, eh, cursos y demás relacionados obviamente a mi carrera. Eh, y específicamente mi área de experticia está en la parte de reclutamiento, reclutamiento? captación, talento, adquisiciones eh, inteligentes. Para las, eh, para la empresa en la cual laboro actualmente uh -huh. y también para cualquier asesoría o consultoría que, que se pueda dar. Okay. Eh, mi esposo y yo tenemos una empresa, Baita Solution Group, donde nosotros también podemos facilitar a las empresas todo lo que son los procesos de reclutamiento. También el acompañamiento a la salu seguridad, salud y medio ambiente. Okay. O sea que a nivel general, eh, eh, a nivel profesional, esa soy yo. A nivel personal, amante del arte, eh, me gusta el ballet clásico, me apasiona. ¿Cómo? Desde los cuatro años lo, lo practiqué. Ahora estoy en otro momento de mi vida, lo hago como <risa> hobby. Eh, amante de los animales, de los perros Nosotros, ¿pero entonces los, tú, tú sigues practicando ballet o solamente lo yo voy lo al aprecias? ballet, pero no, yo voy al ballet hago mi rutina, pero no ah, es como sí. antes no, claro, quizá no, no es lo, lo mismo, mismo. <risa> no es lo mismo pero pero sí me gusta, me apasiona lo disfruto y uh -huh. es parte del equilibrio, vida-trabajo que no solamente de trabajo, trabajo, trabajo, sino también uh -huh. buscar ese equilibrio que te hace ser más productivo cuando estés en, en el lugar laboral. Claro. Si tú supieras que me pareció súper interesante que hiciste el crossover de lo profesional a lo personal, porque quizá en, en algún tipo de escenario como este, pues eh, cualquier invitado o participante pudiera eh, circunscribirse estrictamente a lo profesional. Y qué bueno, porque nos permite conectar con... Eh, otro episodio que tenemos acá en, en la nómina, que se trata de la, de la vida personal y el trabajo. Uh -huh. Y también nos tocó la oportunidad de, de hablar de esa dinámica de cómo llevar la vida personal, de tratar de trazar límites, de, de también vivir esa esa parte humana que, que uno tiene. Está disponible también por acá en nuestra plataforma de distribución. O sea, qué que chulo, qué chulo y, y muy interesante lo del ballet realmente. O sea, no, sí. no te lo voy a negar. No, la gente regularmente, y los jóvenes, es, nos gusta mucho el hip hop, el reggaetón, yo bailo de todo. Okay. Pero mi pasión, o sea, lo que a mí de verdad me mueve, y me mueve los sentimientos inclusive, es el baile clásico. Súper. También tengo la pasión por los animales, los perros. Nosotros tenemos dos schnauzers, mi esposo y yo. Ah, oh, qué chévere. Y nos encanta, estamos en un club de schnauzer, o sea, participamos de muchas actividades. Qué cool. Fines de semana que tienen que ver con, con esa parte. Ok, qué bien. Uh -huh. Entonces... Vamos a ver cómo destapamos esta <risa> caja chica de Pandora okay. con este tema y, y qué bueno que es negra porque, ¿verdad? Eh, es, escenifica muy bien okay. lo que vamos a revelar en el día de hoy. Yo quiero que hablemos de una plataforma muy interesante y muy misteriosa para mí en particular, que es el LinkedIn uh -huh. o el LinkedIn. Uh -huh. O como mucha gente... Eh, Intente dar variaciones sí. a la pronunciación. ¿Cómo que se dice, por fin? ¿El LinkedIn? ¿El LinkedIn? ¿Cómo es? El LinkedIn. Ok, es LinkedIn. Ajá. ¿Bien? Pero le vamos a decir LinkedIn o lo okay, como sea, perfecto. porque imagínate, estamos aquí, criollos, claro. República Dominicana. Está bien. O sea, sí. o sea que tengo permiso para decir el LinkedIn. Tiene permiso, imagínate. Está bien, imagínate. excelente. Entonces, primero, eh, yo lo que quiero es saber qué es LinkedIn o LinkedIn y cómo funciona. Yo he tenido la oportunidad de, como dicen por ahí, punchar un poco ahí Claro. Eh, y explorar. Pero me intriga como saber cuál es la esencia, cuál es el espíritu, cómo a nivel de recursos humanos de reclutamiento se ve el espíritu de la plataforma. Sí, mira, lo primero es que es una red profesional. Ok. No necesariamente social. Ok, vamos arriba. ¿Por qué? Es una red profesional porque... La, el propósito, el objetivo inicial de la, de la red son tres. Okay. Número uno, tener una red, un networking, una red de contactos profesionales. Antes, cuando esto no existía, yo me acuerdo como ahora, cuando yo estaba en mi primer, segundo trabajo, que me decían, Mabel, el networking, Mabel, el networking, conocer a la gente, no sé qué, tienes que ir uh -huh. al congreso de tal cosa, tienes que ir a la reunión de tal cosa, se van a reunir la asociación dominicana de, no sé, de los psicólogos, inscríbete en no sé cuánto. Obviamente, estamos en otro momento ahora, uh -huh. me acabo uh -huh. de poner más vieja que el chanfre No, no, no Estamos en otro eso. momento no ahora <risa> eh, donde tu networking tú lo inicias a hacer vía LinkedIn. Okay. Entonces, lo primero es que es una red profesional donde tú conectas en primer, segundo y tercer grado, eso lo voy a explicar ahorita, uh -huh. con profesionales que son afines a cuál es tu propósito con la plataforma. porque okay. No necesariamente todos los que estamos en la red estamos buscando trabajo. Ah, oh, mira, muy interesante que tú menciones eso. O sea, aparte de buscar trabajo, ¿qué oportunidades...? se explotan ahí. Lo primero es la red de networking y lo vamos a ver por qué. Lo segundo es la posibilidad de negocios, de hacer mm -hmm. negocios. Que eso lo estamos haciendo en todos los lados. En, en Instagram, en Facebook, tuve el, el sponsor, tuve que se vende, o sea, mejor dicho, en todos los lugares hay que sacar la nómina. Claro, 100%. 100%. Eso es así. Entonces, dentro del de perfil que tienes en LinkedIn, hay personas, inclusive nuevos jóvenes, que lo que están emprendiendo, que no le interesa, están en, un, en una empresa. Ok. Que buscan generar contenido y tener un, re, un retorno de la inversión en base a temas de marketing, por ejemplo. Claro. Buscar clientes. Exacto, buscar clientes, buscar socios estratégicos, Exactamente, hacer quizá. negociaciones, uh -huh. suplidores, de todo. Súper. Todo, inclusive esto mismo, tú puedes abrir una red profesional que sea de la nómina, sí. no de Luis no, y Regalado. Es, y es que la tenemos, de hecho. Exactamente. Así que si tienen la oportunidad ahora mismo, en el video, vayan al link tree de la nómina y está entonces el enlace de LinkedIn. Y pueden entonces seguirnos a través de esa plataforma para que estén enterados de algunas cositas que vamos a ir publicando por ahí. Entonces, el perfil profesional personal... Debe ser diferente al perfil profesional empresarial. Empresarial. O sea, tienen como dos totalmente esquemas. Yo sé uh -huh. que hoy nos vamos a enfocar en el perfil, sí, en el, personal. el personal profesional. Entonces, el tercero, el tercer, estamos ya primero networking, claro. segundo el tema de marketing, buscar negocio, la nómina uh -huh. y luego el tercero sería buscar trabajo. Excelente. Ok. Buscar trabajo y ese se subdivide, se subdivide en nosotros los reclutadores, que somos la otra cara, que somos la, los que estamos buscando el talento. Exactamente. Entonces, en la parte de, de primero lo, el reclutador, te voy a decir, porque sé que nos vamos a enfocar en, en la otra parte, nosotros buscamos un perfil profesional que sea atractivo, que sea llamativo, uh -huh. que, que lo primero tres segundos, lo primero tres, Luis, tiene que... Me tiene que llamar la atención. Hacer clic de una tiene vez. Tiene que hacerme clic. Entonces, ok. Pausamelo ahí. Uh -huh. Si tiene que hacer clic es porque no solamente nos podemos basar en tener información ahí como tirar a la praga. Ahí está la información, ahí está mi experiencia laboral, eh, mi educación, mi información complementaria, a mí qué sé yo. Creo. No. Tiene que tener de alguna manera una estrategia que a primera vista inmediatamente capte. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, yo me pregunto, ¿Qué y, y vamos a mezclar un poquito ambas dudas. Primero, ¿qué cosas destacan en, en la plataforma y cuáles quizás de, desde tu opinión no destacan tanto? Y a partir de ahí, de hacer esa separación de qué sí, y qué no, para nosotros, ¿qué debe de resaltar? ¿Cuáles son esas cosas en las que tenemos que fajarnos a poner información de manera detallada o ser más precisos acá? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa parte? La plataforma en sí te destaca, lo primero es el no, tu nombre. Uh -huh. Lo segundo es un pequeño brief o historia de cuál sería tu perfil profesional. Luego te habla de la educación, te habla de la experiencia, aptitudes uh -huh. y recomendaciones. Okay. Entonces, en base a eso... Mi recomendación, y se lo he dicho a unas personitas que trabajo hmm. muy cerca, es, como son tres segundos que tú tienes, son tres. Lo Uno primero tres. es ¡Pra! esa foto que tú vas a colocar. ¿Qué? No, no, no, no, no, no, no, espérate, espérate. El espérate, espérate. profesional <risas> de LinkedIn. Espérate, espérate, espérate, espérate. Porque tú me estás, tú me estás sorprendiendo aquí, porque yo lo que menos iba a esperar que tú me ibas a comentar era. Que primero, la claro, foto. Claro, claro, eso es lo primero que uno ve. Bueno, tiene sentido, pero yo no sé por qué. Yo he tenido la, eh, la perspectiva errónea de, de infravalorar el tema de la foto. Te voy a explicar por qué. Uh -huh. Me vas a entender quizás ahora, cuando te dé un poquito de ejemplo. Uh -huh. Lo primero es que si no tienes foto, tú no, tú no has una conexión con personas Claro, no humaniza la marca personal como profesional. tú no humaniza la marca personal. Porque te voy a decir algo, no importa, vamos a suponer, si tú eres un publicista, un mercadólogo, si tú lo que quieres trabajar es en en otro tipo o sea, no necesariamente en un banco o en una cosa como que sea más formal claro, se tú está puedes perfectamente tener tu pelo rizado que está buenísimo que está súper de boga que es tu marca personal claro. con una chaqueta o quizás no una chaqueta naranja por ejemplo porque es parte de tu esencia y lo que tú eres lo de que tu tú quieres proyectar de tu personalidad pero yo tengo esa vibra y ese esa como aura de, de, de ese perfil profesional por uh -huh. ejemplo Incluso detrás de la foto tú tienes un background y ahí tú das uh -huh. muchísima información. Claro. Por ejemplo, si lo tuyo es sistemas, redes, tú puedes poner temas que estén relacionados a hardware, a software. Eh, tú, ¿Tú entiendes? O sea, como claro, cosas que hablen. Eso. Tú puedes jugar con esa parte. No es verdad que si tú, qué sé yo, no es, ¿verdad?, penalizando a nadie. Mm. Pero no es verdad que si tú estás trabajando en un área administrativa, en una empresa formal, tú tienes unos pececitos atrás. Porque en verdad... Bueno, quizás me eres, pueden gustar la pececito, tú no eres, pero... pero... tú no eres ni veterinario, ni trabajas para el Acuario Nacional. Claro, es cierto. ¿Me entiendes? Es cierto. Entonces, esos tres primeros segundos son, número uno, la foto, tanto la primera como la de atrás, la del background, uh -huh. y número dos, tu nombre. LinkedIn te da la opción de tú poner nombre y apellido. Entonces, en el nombre tú puedes poner Luis Regalado y en el apellido tú puedes perfectamente poner, porque él te lo acepta, esas palabras claves que tú quieres que el reclutador encuentre cuando busque. Mm. Marketing comercial, qué sé yo. ¿Qué? Pero no, no, no. Entonces, pero... cuando van a entrar a tu perfil, dicen, Luis Regalado, Marketing Profesional, desde que le dieron al search. El LinkedIn es como un Google, claro. pero profesional. Wow, o sea, no, pero tú estás dando unos trucos aquí que, ¿verdad? O sea, que yo pudiera optar por, en la casilla del nombre, poner mi nombre, apellido, y en el otro, y, y me hace mucho sentido. Yo creo que también en, en las redes sociales en general, eh, eso ha dado mucho rendimiento de... Quizá, por ejemplo, en tu nombre de tu Instagram uh -huh. o en Twitter, tú colocar algo que pueda de alguna manera, cuando uno hace algún tipo de búsqueda, entonces llevarte una referencia. Quizá yo, por ejemplo, en mi caso soy abogado. Si yo pongo eh, Luis Regalado, abogado, uh -huh. en el buscador, si yo busco abogado, me va a salir primero el que tiene abogado ahí, porque quizá no hay una referencia. Pero, por ejemplo, exacto, ¿qué tú quieres vender? ¿O ¿Por qué tú quieres que te contraten? Porque tú puedes ser abogado y tú no quieres trabajar en eso o tú puedes ser abogado y tú y abogado es como muy amplio claro entonces tú quieres ser como más específico en lo claro. que realmente tú quieres trabajar si es gestión de riesgos Exacto. si es negociación, negociación si es estrategia legal o Exacto. contrataciones etcétera exactamente ok súper. entonces esa palabrita mágica por la que tú quieres seguir trabajando en la que tú te quieres enfocar tiene que volverla a mencionar abajo claro en el perfil profesional para que, que te lo una cosa con otra. para que linkee una cosa con la otra. Súper. Y entonces, en cada una de las experiencias que hayas tenido, obviamente uno pone como un pequeño resumen. No se vuelvan locos escribiendo tres párrafos, es una locura, nadie lo va a leer. Okay. Usted hace un párrafo, un párrafito un con un, su esencia, pero recuerde que debe resaltar en lo que realmente usted quiere seguir Focalizándose Muchas veces tiramos Mucha pata voladora Y ponemos de todo Ay también Aplicamos a todos Los benditos puestos. Usted no tiene nada Que ver con eso Usted es lo único Que ha hecho en su vida Es macrame ay, ay, ay, Y está aplicando A una posición De ingeniero civil Mi hermano No lo O sea No, no, no Porque no Y que también Te descalifica como profesional Y cuando te vuelve a salir Ese currículum O ese nombre Tú dices No, este no. Y esa foto Que tú te vas a la Toda tu vida Porque son los tres segundos Ay sí. Entonces tú no lo vas A volver a contactar Entonces esa es La, la otra parte Finalmente, lo que me preguntaba del perfil completo, uh -huh. están las aptitudes, que el mismo te, te, te pone algunas sugeridas. Uno va eligiendo, obviamente, las que usted entienda que usted califica y, obviamente, tenga las cualificaciones y demás. Está la parte de las recomendaciones. Ajá. Háblame de esa parte, porque yo, te digo, yo, por ejemplo, tengo mi perfil de LinkedIn y... Eh, realmente pudiera decir que tengo mucha gente del gremio conectada y otras claro. personas que no son de mi mismo gremio, pero quizás organismos reguladores uh -huh. y técnicos de esos mismos organismos, o sea, cosas así. Y yo he indagado en todos los perfiles, porque cada, cada quien que me agrega o yo agrego, yo miro. Y la verdad es que, por, por lo menos acá en República Dominicana, no sé si quizá por mi área, mi sector, mi gremio, no he podido ver muchas recomendaciones. Entonces, a veces yo me pregunto si es importante y sobre todo más que si es importante es como tú la consigues porque eh, técnicamente no, no veo a nivel social ese comportamiento donde yo voluntariamente digo ah déjame poner una recomendación eh, a fulano aunque uh -huh. de hecho cuando revisé tu perfil <risa> vi que pusiste una recomendación a otro amigo que tengo por acá en el público entonces dije wow primera recomendación que veo <risa> descubrí América acá no, no había visto esto de verdad okay. entonces ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Lo primero es que LinkedIn te permite pedir recomendaciones. Ok. Y también te permite solicitar. O sea, yo como Mabel te puedo pedir una recomendación a ti y también tú puedes pedirme una recomendación a mí en caso de. Uh -huh. Entonces, ¿qué yo hice? Uh -huh. Dentro del gremio que estoy y dentro del el sector en el cual me desempeño desde hace 13 años más o menos, es importante eh, esa parte okay. de, de las recomendaciones. Es muy importante. o sea Ustedes se fijan en esa parte. Exactamente. Dentro de donde yo estoy. Por lo menos en, es, okay. en, ese, en, ese, en esa área que yo me manejo. Entonces, ¿qué yo hice? Yo... En un momento que estuve buscando trabajo hace un tiempo, dijo, que okay, yo tengo que organizar esto. Yo voy a seleccionar a una persona clave de cada una de las empresas donde yo he elaborado, porque no es que tú vas a poner a todo el mundo. Claro. Inclusive, pierde credibilidad cuando el pueblo hebreo te dio la recomendación. Claro, todo el mundo ahí. Conocido y, y desconocido. Ajá, y a lo loco. Y como que no, no se ve real. No es real. No es honesto. No es honesto. Usted va a poner recomendación a un partner suyo de alguna empresa, de alguna empresa donde usted haya elaborado, a un, supervis un supervisor suyo de una uh -huh. empresa anterior o a una empresa actual también, alguien con quien usted haya trabajado un proyecto importante. Ok. Inclusive hasta un compañero de la universidad o un compañero de la maestría. ¿Y, y puede funcionar un, un compañero de maestría o universidad? Por supuesto, porque dependiendo de lo que tú estés buscando, eso te puede dar un feedback eh, positivo. Y asertivo, sobre todo. Ok. Porque estamos ahí y, por ejemplo, hay personas que tienen el perfil y están en el área de educación. Ok. Y o sea, entonces, todo depende de, de lo que estés buscando. Y yo yo me pregunto, válido eh, el perfil de, de la persona que debo buscar para la recomendación quizá me queda claro. Ahora bien, creo que no voy a sonar muy extraño cuando voy a poner este ejemplo, eh, y mucha gente se pudiera sentir identificada de que yo pienso y digo identifique a esta persona quiero uh -huh. que me dé una recomendación uh -huh. le escribo mira fulano fulana te acuerdas que trabajamos juntos mira por favor tú me puedes hacer una recomendación en LinkedIn ah está bien qué tú quieres que te ponga no pero eso eh, creo que eso puede ser muy sí, normal sí sí sí es normal es normal es, es muy normal. normal pero básicamente pero entonces qué la respuesta ¿Debería correcta darse así sería y qué pudiera poner? O, no la o respuesta que sería bueno correcta sería Oye, recuérdate eh, que trabajamos en la empresa La Nómina. <risa> eh... Y no te acuerdas, las funciones que yo realizaba. Claro. Sí, lo que trabajamos juntos, que soy yo cuánto, sí. Y tal proyecto que logramos, que resolvimos en tal fecha, que soy yo cuánto, Martín. Cosas así tú me pudieras poner de recomendación. Igual te cuento que tú la puedes leer. Y en caso de que tú claro. estés de acuerdo, tú la postes. Si no, no, la dejas guardadita. <risa> la <puede dejar> guardar. La <risa> La guardé oh, a guardar. Ok, ok. Y también eso. <risa> es, claro. Eso también es bueno saberlo, que si, si claro. no te gusta mucho, pues tú. ¿fue? Ajá, tú la guardas y, y le preguntas al siguiente. Next. Vamos allá. Ajá. Ok, súper. Entonces, vamos a volver para arriba. Listo. Vámonos para eh, educación o formación complementaria, etcétera, y lo que es la experiencia laboral. Uh -huh. Yo a veces me pregunto. Sí. Digo, ok, <risa> yo tengo, yo he estado quizás en seis trabajos uh -huh. y he tenido una educación bastante bien, pero entonces como que hay algunas casillas que yo a veces no entiendo, porque uh -huh. a veces te, te permite describir Sí. algunas cosas y a veces uno se pregunta, ¿qué es mejor? Eh, describir todo lo que tú hacías, describir eh, brevemente algo. Uh -huh, uh -huh, He escuchado uh -huh. muchos comentarios también de, bueno, no pongas necesariamente en todos los puestos que tú has tenido una descripción, pero sí te puede beneficiar en el último. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece esa parte? Yo pienso que, por ejemplo, si en el año 2000... Usted fue un pasante, usted pone dos mil pasantes. Pero, okay. por ejemplo, del dos vamos a poner seis para acá. Usted tiene que poner el resumen de lo que usted eh, hizo. Su responsabilidad principal, por ejemplo, en las descripción del puesto, dice resumen del puesto y después eh, tareas y responsabilidades. Ah, usted okay. no va a poner la tarea y responsabilidades. Usted va a poner okay. el resumen del puesto. O sea, la parte eh, esencial de la responsabilidad que usted desempeñaba. Uh -huh. y, y puede ser un copy-pega o deberíamos de adaptarlo de alguna manera a la realidad. Si la, la descripción de puesto está bien hecha, pudi poner? se pudiese poner. Si tú supieras que tú me acabas de comentar eso, Ajá. yo creo que desde que salgamos de aquí yo voy a hacer <risa> <risa> unos cuantos ajustes en mi teléfono. <risa> claro, pero entonces Válido. Eh, eh, Es bueno entonces poner una breve descripción. Es bueno poner una breve descripción. Por ejemplo, déjame ver el mío. Yo, desde el 2008... ¡Ay, Dios mío! Desde el 2008... <risa> mentira, desde el 2006... Yo estoy poniendo un pequeño resumen de cada una de las... ¡Oh, eh, ok! Claro, cuando yo fui pasante en el 2003, no puse nada. O sea, yo puse pasante. <risa> claro. Pero sí, como una pequeña decisión. Porque adivina qué. Puede ser que en este momento yo esté buscando trabajo, por si acaso no es el caso. Eh, y algo que yo hice en el 2009... Sea lo que estén buscando ahora mismo. Ahora mismo. Y digan, oh, pero mira. Y digan, mira. oh, pero mira. Aquí es. Y quizá yo quiera retomar esa área. Súper. Wow. Entonces, algo como importante en okay. ese sentido. Y entonces, a ver, partiendo desde la perspectiva de los jóvenes. Uh -huh. Ok, tenemos nombre, foto, uh -huh. eh, breve descripción de perfil y, por ejemplo, breve descripción de los en los puestos, las funciones recomendaciones ya eso es a nivel de perfil como tal pero yo lo que he visto es que la plataforma no es solo eso o sea tiene algo más allá tiene el tema de publicaciones uh -huh. eh, tiene eh, no sé el, el tema de que noticias uh -huh. eh, tú puedes escribir artículos tiene como muchas cosas complementarias que hacen de la comunidad, algo como más vivo, por lo menos yo lo veo de, de esa manera. Entonces, a veces personas como yo, por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué es importante en esa parte? ¿Es bueno que tú te mantengas? Ah, mira, fui a un congreso aquí, tuve una charla, una capacitación de tal cosa, eh, me alegra decirles que me certifiqué en tal otra cosa, no claro. sé qué, o sea, es importante, es es necesario ser constante con eso, cómo, cómo es esa parte. Te voy a responder esa pregunta en dos partes. Uh -huh. La primera es algo que no hemos mencionado y que nunca lo vamos a mencionar porque nadie como que está pendiente a eso. Uh -huh. Nada más la gente que bebemos de eso. Claro, pero la gente que está aquí escuchando la nómina claro. va a tener la primicia de este dato, que yo no lo sé. No. ¿Y cuál es? Tenemos que tener mucho cuidado a lo que le damos me gusta, a lo que le damos aplauso y a lo que comentamos. Uh, ok. Porque... Regularmente las personas que no están tan familiarizadas con la plataforma no desactivan las notificaciones de las actividades. Ay, mi madre. Cha. Cha. Otro cambio que. De repente ¿en estamos en el trabajo, no estamos tan felices, queremos buscar trabajo Ajá. y agarran y escriben en un post. Los domingos en la noche es el momento más difícil para mí. Porque el lunes en la mañana tengo que ir al trabajo. Y sale en la actividad. ¡Qué Y ¿Sí? regalado hace dos horas. Hizo este comentario. Y lo lee toda la persona que tuviste en la red. Qué incluyendo fuerte. tu jefe, tu compañero, el, que, todos, paga la no el que paga la nómina. Entonces, es una situación que debemos tener cuidado. Claro. Eso es lo, lo primero que te quiero eh, eh, verdad comentar en base uh -huh. a la, pre a la claro. pregunta que, que, que me acabas de hacer. Y lo otro es que sí. Para nosotros, cuando hacen un buscador, los primeros que vamos a salir a o sea, en el top uh -huh. del buscador son las personas que tienen más interacción con la plataforma y tienen más networking. Ok, o sea que hacer interacción con la plataforma hace que Hay el que algoritmo de la plataforma te dé preferencia. Exactamente. Hay que jugar con Super. la plataforma. Hay que, por ejemplo, cada vez que tú cumplas un año conociendo a Mabel Troncoso, en LinkedIn te va a salir te va a salir por default que tú quieras agradecer a Mabel Troncoso. Y te van a salir como cuatro o cinco características, ya sea team play, o sea, jugador, eh, compañero de trabajo, claro. o como líder inspiracional, o como lo que tú quieras. Entonces, tú eliges una de esas, lo puedes personalizar, ¿Ah? ¡pup!, y lo sube. Y eso se te va moviendo tu, tu red. Okay. También, por ejemplo, si fuiste a un congreso, claro, por favor, lo que escribas, o sea, si tú pones basura, claro, va no a salir basura. Es, eso va, eso, Entonces, el perfil se va lo a ver como que vaso. sea que escribas, puede ser chiquitico, no tiene que ser un litim diario, uh -huh. que sea eh, un contenido valioso, algo diferenciador y demás. Cero copy paste, señores. Okay. Que tú vas a Google y que y qué es LinkedIn Y tú agarras y dices, LinkedIn, qué sé yo, cuánto patatín. Y cuando tú vienes a ver, es exactamente lo que dicen A algo tuyo, claro. a tu marca profesional Y tu marca que personal sea honesto. Que sea honesto eh, Desde la verdad, todo te sale bien Claro Todo te sale bien, desde la verdad Pero sí, definitivamente Dependiendo de lo que tú quieras proyectar y hasta dónde quieras llegar eh, Es importante Esa interacción eh, en la plataforma Es súper importante también en el lado derecho, superior derecho, hay una parte donde dice quiénes han visto tu perfil. Uh -huh. ¿Qué personas han visto claro. tu perfil? Y tú puedes inclusive ver quiénes son esa persona, conectar con ellos e inclusive tener conexiones con las conexiones de esa persona. Claro, empezamos a agregar. Tú entras a agregar. su perfil, empiezas a agregar. Mi recomendación es que cuando tú vayas a agregar a otra persona, no lo hagas con el mensaje autodirigido que dice. ¿Quieres agregarme a tu No. ¿Cuál es genérico. Usted escribe: Hola, soy Luis Regalado. Me gustaría. Me gustaría que si yo cuánto patatín, la nómina, no sé qué. Esto, me, me, hago esto, me encanta esto, que si yo cuánto, me gustaría que formáramos parte, de no sé qué cosa. Entonces uh -huh. ahí sigue como más personalizado y las personas eh, pueden eh, agregar. Hay personas que no les gusta incluir, Luis, el teléfono. Por temas personal, sí, no tema personales, no le interesa, no sé cuánto, cuidarse, sí. no sé cuánto. Eso no lo, veo, no lo veo tan mal. Sin embargo, incluye un correo. Un ah, correo sí, electrónico. Claro, y cuando le escriban los mensajes privados, a, ponga eso en, en su celular Ahí mismo. y ah. responda. Aunque sea no estoy interesado, pero responda. Porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Sí, pa pasa mucho, que llegan muchos mensajes y quizá uno no, no se toma el, el, el tiempo, el espacio de responder. Entonces, wow, qué interesante. Qué interesante. Ahora, yo te quiero hacer una última pregunta. Uh -huh. Verdaderamente, para quizá los que están en esta perspectiva, buscando empleo, buscando trabajo. Verdaderamente, la plataforma sirve, y desde tu perspectiva de tu óptica personal, sirve para todas las disciplinas, o hay algunas que más que en otras, sirve para emplearte, LinkedIn. Completamente, 100% seguro. Okay. Inclusive, las empresas ahora están teniendo acuerdos donde desde... El perfil de la empresa, la página de la empresa tienen un link asociado al LinkedIn y se postea en ambos lugares oh, al okay, tiempo. Super. O sea, las multinacionales, la, ese tipo de empresas, uh -huh. inclusive locales también, eh, lo he visto, tienen ese, ese link entre el, la empresa que postea su, sus puestos, tú puedes entrar a cualquier empresa y dice, oposiciones vacantes. Claro. Eh, y te, te hace el repost en LinkedIn. Y definitivamente ahora mismo es la red social profesional eh, más importante. Qué bien, qué bueno. Qué bueno es, es saber esa parte porque eh, sé que muchos acá en la nómina podemos tener esa inquietud de, de si podemos conseguir trabajo ahí o no. porque Yo estoy completamente segura que sí. La, la plataforma para algunos quizás es desconocida. Ya después de este episodio no lo va a ser. Y sé que esto les le va a invitar a todos a, a punchar, como digo, claro. a punchar, a punchar, claro que explorar sí. y, y sobre todo ir mejorando todas estas cositas. Eh, Mabel, yo te agradezco mucho esto porque de, definitivamente creo que otra persona no hubiese, no hubiese sido ideal para revelar todos estos, vamos a llamarles, secretos oscuros del de LinkedIn. Listo. Cuando quieras podemos hacer un segundo capítulo. Yo no tengo ningún inconveniente. No, ya estás comprometida, ya ¿Pero? está grabado. O ya. sea que ya tú sabes que si hay que embargarte para que cumpla esa obligación, eso va. Eso va, eso va, definitivamente. Perfecto. Me sentí súper cómoda, muchas gracias. Mi primera vez y lo disfruté bastante. Ah, qué chulo. Otro aplauso sí. Otro entonces por esa ella. primera vez. Qué bueno, bueno, eh, te aseguro que, que te tendré por acá. De nuevo, y algunas personitas también que tú conoces por ahí, necesito sí, que nos las traiga. Claro que ya sí. Sa ya sabemos cómo es el compromiso, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, eh, entonces nada. Yo solamente me relaciono con talentos de high level. No, ya veo, niveles? ya veo. Y qué bueno que diga que tú solamente te relacionas con ese tipo de talentos, porque ya que yo estoy en ese círculo a partir de hoy, pues entonces me voy a considerar como un talento high level. Exacto. Tengo ese privilegio. Exacto. Así Exacto. que, nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes por eh, sintonizarnos, por estar pendientes de todas nuestras redes sociales y nuestras plataformas de distribución. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y sobre todo, pero no menos importante, estén pendientes a su cuenta de banco preferida porque ustedes no saben cuándo caiga la nómina. Así que hasta la próxima quincena. Chao, chao. Chao. Querida.